Sí, y, y yo creo que también, también hay que ser entretenido, no ponerse tan tenso. Yo yes. creo que también van a tener que hablar hoy día de lo que ha sido la polémica de la jornada, uh. esto que sucedió con el presidente Gabriel Boric precisamente, en donde vivió un tenso momento en la mañana de este jueves en medio de la participación del presidente Gabriel Boric en el encuentro nacional de la pequeña empresa 2022, convocado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile. ...luego de que una persona que estuviera presente en el lugar interrumpiera su discurso... ...y él en tres oportunidades le dice... ...le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto... ...lo invito, quiere conversar acá... ...mientras que el asesor del presidente Boric le hacía como señas para que continuara con su discurso... Claro. ...y no enganchara con uh -huh. esta persona que estaba en el público... ...a ver, revisemos el video y el comentario. Sí, bueno. Y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente... ...y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco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 ¿En qué otra cosa estamos de acuerdo? ¿Lo invito a conversar acá? Muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué otra cosa estamos de acuerdo? Como también en lo que, estamos, en lo que trabajamos en su momento del de programa de Chile Apoya, van a ser trabajadas en conjunto con ustedes. Quiero decirle, si, si le damos la palabra a cada uno, no podríamos terminar nunca. Sí, podemos, tenemos absolutamente claro de que las MIPIMES necesitan del apoyo del Estado. Símbolo de los tiempos que, que se viven, creo yo, esta situación. ¿eh? Eh, o sea, le reprochan hay... el tema a la constituyente, le reprochan el tema a la delincuencia. Sí, claro, sí, pero, sí pero perdón, hay, hay un respeto <coughs> evidente. el presidente de la República que va, va invitado a un espacio en el que los a microempresarios eh, se reúnen a exponer. Y no, él está haciendo un... No es un conversatorio, no es un diálogo de, de <coughs> si te gusta o no te gusta lo que estoy diciendo. Pues si lo invitan para interrumpirlo a cada rato de lo que está diciendo, me parece que es una falta de respeto. Creo que al presidente Lago no se lo habrían hecho, creo que al presidente Frei no se lo habrían hecho, al presidente Bachelet tampoco. Eh, creo que el presidente se se calentó un buen chileno y se pasó un poquito al sin, ...al enredarse en la discusión con una persona Eduardo, pero él debió haber que... seguido un poco más natural, pero han pasado muchas mm. cosas con el presidente en donde se la ha ido guardando. Yo creo que aquí eh, se, se le sacaron choros el canasto, como se dice en el sur. Mira, yo creo lo siguiente. Primero hay un concepto que al presidente de la República hay que tratarlo con respeto, sea quien sea, a uno no le guste. Toda la Silencio. Y ese, ese cuento, hay, eh, y eso hay que hacerlo porque es un tema institucional. Lo que pasa es que ese video... ...está un poquito sacado con texto. Porque de contexto... ...porque esto parte... ...con un homenaje a Carabinero... ...que no debiera molestarle al presidente... ...pero, pero claramente era para puncetearlo pinc porque... Co ...se han sumo... decorado en el general director... Eh, ...no, no, se ¿Qué? hace un homenaje... ...a Carabinero y se canta el himno de Carabinero... ...y todo a, a Chan... ...sabiendo las cosas que había dicho... ...cuando era diputado el presidente... ...y muchos de sus ministros... ...y eso tenía una aquí, hablemos las cosas... ...y después... Eh, Cuncille, que es el presidente en su discurso pasa diciendo bueno quiénes que apoyan a la constitución o quién quiere la constitución? o quién está preocupado la constitución y quién está preocupado la delincuencia apárense de la delincuencia y se pararon todos ya. entonces fíjese usted un detalle porque yo estuve escuchando varias veces y primero cuando él habla de la nueva constitución demuestra porque estos son los pymes eh, chicos no es que sean de derecha todos fíjese que un número importante Saca, lo aplaude ¿sí? lo aplaude por la nueva constitución lo que pasa es que hoy día estamos en una crisis con la delincuencia que está traspasando a todos y que se le está pasando digamos está sobrepasando al presidente y ese es el malestar entonces yo diría dos cosas. Puede haber un señor maleducado y estoy de acuerdo. Creo que la confederación como institución debiera haberse preocupado más mm. del ambiente mm. porque si uno invita al presidente... No le puede hacer ninguna chambonada y, vale. y, y con harto cuidado. Y eso yo creo que no hubo mucho cuidado porque en el fondo al hacerse parar la delincuencia es decirle, oiga, arregle, no el problema, usted tiene la grande, pero como son. Y, y, y tercero, que el presidente tiene muy poca experiencia y que se ve muy afectado porque él va así va abajo con todo el problema que tiene. Eh, Claramente, ¿por qué? Porque yo siento que este es un gobierno, miren, este es un gobierno de gente joven, bien intencionada, voluntariosa, pero viene de un país vienen de un país imaginario. Si ellos arreglaron esta cuestión, todo lo que está pasando hoy día, sus diagnósticos lo arreglaban con una facilidad y están metidos en un tremendo forro y hoy día la gente está molesta. Y yo diría lo siguiente, que si esto se mantiene así, la democracia está en peligro. Porque la violencia, si lo que vimos en Puente Alto es un escándalo. Indistintamente el saqueo, pero ponte tú, el saqueo de la farmacia estrella de la señora sí. Olguita Mocarque a una cuadra de la comisaría, a una cuadra del municipio lleno de carabineros, y un grupo de personas la arrasaron. ¿Por qué la arrasaron? Porque en Chile hoy día no pasa nada, No pasa nada. Por eso que a mí me han criticado tanto que yo dije, sí. hay que cambiar el RUF, que es la, la, el, la, el registro, o sea, la, la, la, la, la registro de uso de la fuerza. ...para que de una vez por todas las policías puedan usar sus armas. Sí, lo que pasa es que usó la expresión que es sí. poco feliz. ¿Cuál, o sea, usted, hay, ayer, bala. usted ayer fue de Trending Topic, mucha gente lo criticó. Sí, pero ¿por qué yo digo lo, lo, bala? Lo que Y lo repito, resulta que el correr bala significa... ...de que cuando la policía usa su arma de fuego, la usa para proteger a una víctima y hoy día estamos protegiendo a los delincuentes o sea cuando un para carabino... correr balas es, es la solución? por supuesto pues a esta reunión con quiénes vamos con quiénes van a estar ahí okay. pues, qué se va a hacer puede van a... exigir el discurso va... del presidente claro, pero, de la Comisión también van a entonar claro. el himno de carabineros a ver si esto es una esto es una reunión de las de las pequeñas y microempresas y medianas empresas las pequeñas empresas qué tiene que ver el himno de carabineros podría debiesen haberse preocupado de esos detalles cristian Sostenido. Claro, absolutamente. Mira, uno, la, el equipo de producción presidencial, así se llaman, eh, es un equipo que ya dos, tres días antes ya sabe de qué va esto. Y si hay algún no? cambio último momento, hay que informárselo al, a, al equipo. Eh, y el presidente tiene todo el derecho y el equipo en particular <coughs> decirle el presidente no vaya, porque esto va a ser un problema. Particularmente, perdón, y particular con este tipo de organizaciones, que son bastante más... Son más pequeñas, son, son diversas. bastante más independientes, sí. más diversas también. No son, por ejemplo, como la ENADE. ¿ah? Eh, eh, aquí hay mucho más libertad. Eh, entonces vas a un ambiente aún mucho más riesgoso mm. y por lo mismo debes medir bastante más el todo el proceso que va a pasar. ¿ah? Sí. Si no, no más no vamos. Dice, mm. presente no voy porque esto no me da certeza y va a generar un problema. Mm. Ahora, perdona, yo creo que igual lo que pasó el día de la mañana eh, a mí me parece bien porque creo que también... Eh, ...hay una especie, y hay que decirlo... ...como también en el gobierno anterior... ...hubo un permanente, y particularmente después de 2019... ...un permanentemente asesinato de imagen... ...del expresidente Piñera... Este, también se está haciendo lo mismo ahora con el presidente Boric, y eso de alguna forma me parece bien que el presidente se moleste, porque eso hay que de alguna forma pararlo, ¿ah? no puede seguir para adelante, aquí no, no podemos esperar un, un golpe de Estado, esto no un régimen parlamentario que la, la ministra sí, inglesa pero... gobierna 40 días y la echan, ¿Ah? es otro esquema distinto de Exacto. gobierno, hay que ser muy, muy responsable okay. políticamente ahí la oposición. Porque no, esto aquí, aquí se cae, cae Boris cae en todo. Caemos todos. Es lo mismo exacto, que se decía todos. con el expresidente Piñera, o sea, con eso, eh, esas voces que en algún momento querían sacarlo, que querían eh, que de, de, de, casi sí, que... Pero seamos... seamos pero, pero es que finalmente perdona, hay perdona. que entender. O espera sea, sí, dos... un segundo. Sí. Cristian. Dale. Es que no estoy de acuerdo con sí, lo que dijo espera, él. Mira, senador, senador, senador, espérate un poquito. Sí. Que Mira, justo hace un día atrás hablamos aquí del mismo programa. Tú no estabas ese día, pero hablamos que el riesgo de esto, cuando la política no entiende lo que está pasando por la ciudadanía, Exacto. va a pasar lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Perú. en Perú. Que finalmente los países, los ciudadanos, las organizaciones sociales, funcionan en forma paralela y ajena al sistema político. Ya, pero... Y eso es grave, cuando se te reduce esa ruptura, sí, pero... es gravísimo. Mira, yo, yo quiero poner en contexto este bueno. Primero, aquí hablaron del respeto. Venimos con una crisis social hace mucho tiempo porque partamos la base en las conversaciones que he tenido con muchos profesores es que los niños no respetan ni a los papás. Y hay un tema, no respetan a los profesores, etc. Entonces, hay un tema que se ido a su eh, Yo voy a defender siempre la autoridad del presidente porque creo que es una institución y esa es la democracia. Pero aquí, perdónenme, hablamos de, usemos un ejemplo, Ricardo Lagos Escobar. Un tipo lejano, medio mal genio, no muy simpático Pero jamás se nos atrevió a hacerle una cosa así ¿Por qué? Porque el tipo inspiraba autoridad ¿Y por qué inspiraba autoridad? Porque siempre tuvo una línea Y decía que esto es verde y era verde Era de una línea El presidente Boric se ha cambiado la chaqueta 30 veces Hizo una campaña, una historia política diciendo algo Y ahora está haciendo lo otro Entonces no está legitimado por eso que se está cayendo solo no porque los políticos, fíjense lo siguiente yo fui parlamentario senador cuando estaba el presidente Boris de, de, de, justo a, a mi amigo y un gran senador, Alejandro Guille le hicieron la imposible a Piñera que no es mi regalón pero fueron durísimos, le cortaron todas las alas lo que pudieron y hoy día que nosotros no estamos haciendo eso con el presidente Boris, se las corta solo nosotros no hay para que cortarla cuando una persona por ejemplo se saca una foto y dice no al TPP y dice la brutalidad es más salvaje y ahora hace, manda hacerlo y por abajo para que por favor aprobemos el TPP pero tenemos que buscar la cuestión porque tengo que quedar bien con uno o por ejemplo lean las declaraciones del presidente cuando hablaba de los carabineros cuando hablaba de la delincuencia en la marco zona sur etcétera. y hoy día que tiene que él controlarla por supuesto que estos señores se envalentonan y como dijo ¿cómo se llama? Cristian, Cristian tiene toda la razón, Esto yo diría que esta es una institución muy antigua, pero más artesanal que el Enade, porque claro. hay liderazgo y, y se la juega. Pero yo quiero decir lo siguiente, la experiencia que yo tengo es que un presidente de la república cuando va, por lo menos en el caso que estaba, yo me acuerdo del presidente Lago, la música la ponía él usted quiere que vaya el presidente Lago Muéstreme su programa no, esto no me gusta esto me gusta esto ya, pero usted cree que en el programa en este caso a la producción presidencial se le dijo que iban a cantar la no, canción pues, de pasa, no, pues le lo que un pasa es que son un grupo de jóvenes inexpertos que no saben lo que tienen que hacer o sea, si el presidente ya, ya, va, va sí, a una cosa como esta ya, pues. tiene que saber primero, el discurso escrito del presidente que va a hablar segundo, qué aún canción que homenaje meter un todo igual te pueden Salvador, hacer un usted gol, usted gol sabe, no, perfectamente que te es que, que lo que pasa sí, mira si también puedes un balazo, Por eso. pero pero no, pero yo les quiero decir lo que usaba se te siempre te las balas. No, sí, la presidenta no, ¿no? Bachelet Por hacía favor. lo mismo. <risa> la presidenta Bachelet no se prestaba a un a un acto que no estuviera todo detallado. Detallado. detallado. Y ojo, que eh, ponía y sacaba lo que quería. Y si no no era, usted... Pero, pero usted lo pone como si eso fuese bueno. A la presidenta Bachelet para entrevistar había que mandarle las preguntas todas y no te podía salir de las preguntas bueno, como una semana pero, antes. A ver, pero, cosa que es absurda, porque no puedes tener una conversación pero, con una persona pero, pero, que tienes que hacerle preguntas a le no, es preguntan pero, pero, no. sí, pero yo estoy hablando, yo estoy pero hablando es de un acto oficial en el que él representa una institución que es la presidencia de la República. No hay ningún presidente, de los que yo conocía, solo el presidente Boris, que ponía las condiciones. Mira, si tú me invitas, yo soy presidente de la República, yo te exijo esto, y si tú quieres que vaya, bueno, reviso, y, y si no, no. ¿Y Bien. Y no habría pasado este chascón porque además esto le hace mal a la política. Pero es muy que... mal al país completo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, porque... Es... la gente le pierde la autoridad a la persona del presidente. Pero Usted...